Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sebastián. Me dicen Chipo Vivo acá en Corea del Sur. Da vuelta el mono, huevón. El día de hoy vamos a ver para qué sirve este famoso Discover Soul Pass de BTS. Mucha gente me ha preguntado en las redes sociales, así como Chipo, voy a ir a Corea, vale la pena que lo compre. Por supuesto que vale la pena que lo compre. Y el día de hoy les voy a mostrar todas las cosas que ustedes pueden hacer junto a estos pases. Pero antes les quiero dar una pequeña recomendación, porque estos pases, al igual que muchas otras cosas, ustedes las van a poder encontrar en la página Korea Travel Easy. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Porque ustedes van a poder encontrar en esta página, no solo estos pases, pero un sinfín de otras cosas que exclusivamente las van a poder encontrar en esta página Tickets para concierto, tours exclusivos, cosas muy novedosas y cosas que si tú vienes a Corea, sí o sí vas a tener que hacer Así que te recomiendo que vayas a esa página, Korea Travel Easy, que te voy a dejar acá abajo y veas todas las cosas que puedes acceder estos pases cuestan aproximadamente unos 40 dólares Pero lo que tú puedes ahorrar usando estos pases en Seúl es increíble Nosotros sacamos la cuenta y más o menos ahorramos casi 150 dólares Usando estos pases durante 24 horas Así que realmente conviene mucho Y además te da la posibilidad de usar el tren expreso Desde el aeropuerto hasta la ciudad de Seúl De manera gratuita solamente usando este pase Así que acompáñenme a ver todo lo que hicimos junto a mi madre Durante todos estos días Y usando obviamente este Discover Soul Pass de DCS Así que acompáñenme ¡Vamos! Vamos a ir ahí arriba, mamá Esa torre tiene 63 pisos Y vamos a ir hasta el piso 63 ahora Ah, pero aquí uno va en un ascensor ¿Directo arriba? Sí, po. y después arriba sí. el... Ah, arriba es donde se mira abajo Todo el, sí. el panorama Exacto Ya. Okay. O sea, nos espera un bien comida Ajá Ahora, con nuestro BTS Discover Pass vamos a canjear por la entrada para subir a la torre. Yes. Acabamos de llegar hasta el piso 63 Este es el museo más alto del mundo Es conocido como el museo más alto del mundo Es el piso 63 de una de las torres también más famosas de Asia La torre 63 Si se fijan, allá ese puntito de allá el la Sam Tower Que nosotros vamos a ir a visitar ya después en la noche Acá abajo está el río Han Que es uno de mis lugares favoritos en el mundo Yo diría, es un lugar muy relajante Y un lugar que realmente le aconsejo venir siempre Así que eso, esta es la vista desde acá arriba y vamos a recorrerlo por el otro lado Esta es como la vista hacia la parte norte de la ciudad de Seúl Porque mi casa está como por ahí Estoy tranquila, totalmente puedo mirar directo hacia abajo Y ver esta maravilla de rascacielos y todo y Ahí si se fijan va pasando el metro muy lejos Pasando el metro, ahí hay como una pequeña isla. Este es como el otro ala del, de la ciudad y obviamente el Río Han continúa de ahí hasta uh, muy lejos. Muy lejos. Adentro hay como unas pequeñas como galerías de arte. No solamente es como la vista a toda la ciudad, sino que también es una pequeña galería de arte muy bonita con cuadros que pueden ver. Está muy simpático. Y muy bonitos Ya estamos en una parte que no sé si es que es porque estamos arriba o da la impresión que estamos arriba Pero me da un poco cosa eh, caminar por aquí honestamente Y ya, ahora vamos a hacer subir a mi mamá acá Mira para abajo Ay, no, no, no, Sebastián, las penas me tiemblan, Sebastián Te prometo, las piernas me tiemblan de miedo ¿Sí estoy mirando para abajo Ya Mirá viste, abajo? mamá, si no es nada de otro mundo ¿Se acuerdan que hace un par de vídeos atrás cuando fui a comer ahí en Orient les mostré BTS? Bueno, ahí están. ¡Ya! Le decimos adiós a la Torre 63. Muy bonita la vista, recomendado 100%. Llegamos a nuestro segundo destino, el Acuario de Coex. Acompáñenme. Miren, ahí andan Nemo muy Dori! ¡Qué bello! Ahora vamos a subir una nueva banda que te lleva después por un túnel. Así que vamos a ver qué pasa. que tuve en el, en el acuario y fue muy bonita así que extraordinario vi cosas nuevas, nuevas este es el pase propiamente tal y si lo dan vuelta viene como el código etcétera, etcétera Viene esta photocard como oficial también del de pase Y viene la lista detallada de todos los lugares a los que ustedes pueden visitar Y también en la parte de atrás sale también el mapa eh, como real de Seúl Y como obviamente los lugares y sale indicado los lugares que ustedes pueden ir a visitar Para poder comprar este pase y para que no tengan ningún problema en su gestión Les recomiendo la página Korea Travel Easy Que es la página como que la lleva acá en Corea como en cosas de, de paquetes turísticos o de cosas relacionadas al turismo ellos tienen este pase a la venta también así que lo pueden retirar en el aeropuerto dependiendo en el aeropuerto que ustedes lleguen o en cualquier otra parte de Seúl y también es súper conveniente así que les recomiendo que lo hagan porque es un pase que realmente vale la pena tener. Ya yeah, ahora llegamos hasta el edificio del SM COEX pero específicamente el día de hoy vamos a entrar al SM Town Museum que es un museo dedicado obviamente a esta gran empresa que es propiamente tal la historia misma del K-pop hecha empresa. El valor de la entrada de este museo generalmente es de 18.000 won Pero como nosotros tenemos el pase, también podemos acceder a este museo Así que ahora vamos a ir, vamos a entrar y les voy a mostrar cómo es adentro Me hicieron elegir una de estas credenciales y nosotros obviamente elegimos las dos de Super Junior Y eso, fighting, nos vemos ahora Ya, aquí acabamos de entrar y nos encontramos de lleno con la banda de mi vida, todo el mundo lo sabe Super Junior Y aquí está toda la historia, si ustedes pueden ver como toda la timeline de lo que es Super Junior esta es mi primera vez en este museo, así que realmente no sé con qué me voy a encontrar Pero wow, el 05, a 5 pensé que yo tengo todo esto estos álbumes en Chile, weón bueno. Increíble, miren Wow, qué recuerdo, weón Miren la época de Miracle que better. Canta el detalle que tienen hasta el Roku, Que ¿Qué disco más bueno, Dios mío santo? Super Junior Chile, el recuerdo. Otra banda importante que también marcó mi vida, obviamente, es Chainy. Puedo decir que Chainy es de los pocos grupos que yo vi debutar. Yo empecé en esto del K-pop como en el 2008 y Chainy debutó en esa época. Entonces yo justamente estaba viendo como estos típicos Music Bank o programas de música. Este grupo estaba debutando y dije, what is esto? Y bueno, o sea, y ahí por la vida. Cada uno de los compacts de Shiny eh, hola eh, Me encantan todos Esta es mi canción favorita Nuna no muy a poco. Ahí es mi mamita que tiene su Credencial de mamacita Porque ahí dice mamacita, si te fijáis Ah, el tema ese, aquel Estoy sorprendida, la foto es muy muy linda Me encanta el vestuario El maquillaje Me gusta lo sexy que son Los chicos, las niñas Muy lindas, y eso Estoy fascinada, todas estas foto han, han salido los distintos álbumes que uno compra entonces cada vez que yo compro un álbum me dieron una fotito y, y yo podría hacer esto mismo que voy en un poco menos pero algo hecho ya, <risas> les quiero mostrar algo Estamos dentro de una sala que se llama como la sala del backstage de los tours Y mira, encontré demasiado bacán esto, cachen Como que uno puede venir como a ver un poco cómo es el backstage que tienen los artistas Cuando están en los conciertos, las performances Miren acá, por ejemplo, hasta los zapatos, miren el vestuario Todo, mira, oh, hasta los setlists, cacha, que bacán Aquí estamos en la sala de shiny. Ya, yes, qué linda es, qué linda es. Acá estamos dentro de la sala de y podemos ver que está como con el concepto muy to the music. Acá estamos en la sala de Super Junior, podemos ver aquí hay como una gigantografía de ellos para tomarse fotos y aquí hay muchas fotos de ellos y esto que me encantó. Qué cosa más bella, bueno miren, miren el detalle los trajes, bueno por favor. Qué lindos los detalles, todas las cosas, de verdad esto está demasiado bien hecho demasiado demasiado bien hecho ah, aquí viendo esto de los trajes quiero mostrarle esto miren si no lo compras te vas con uno de estos en la cabeza ¡Pah! dime vas a comprar o disparo disparo sí, yo primero pido <risa> nuestro destino final del día de hoy la Tower en de Seúl vamos a subir esta torre porque también el mirador de esta torre que está allá arriba arribita, está incluido dentro del Discover Pass de Seúl así que vamos a poder subir gratuitamente y volver a ahorrarnos otra cantidad de dinero así que vamos y les voy a mostrar cómo va a estar esto yo no sé si ustedes a veces han visto los dramas o whatever pero aquí en la Namsan Tower, la gente viene y en estos arbolitos pega como candado con los mensajes para las parejas, etcétera, etcétera Y como que se supone que si vienen aquí y ponen su candado con la pareja, eh, como que van a estar por siempre Pero eso obviamente es mentira, porque ustedes saben que el amor no es para siempre ¡Ah! ¡Qué bacán! ¡Está muy lindo! ¡Mira! Se ve muy bacán como para tomarse fotos. Está muy genial, muy, muy, muy genial. Ya está más arriba. Si se fijan, está un poco nublado, no se ve muy bien. Pero ahí en el fondo está el río donde estábamos en la mañana. Aquí hay otra vista desde acá arriba. Esta sería como la parte norte de Seúl. Y hacia el fondo se vería como Kwanhamon Que es como la puerta principal de, de Seúl. Acabamos de salir y pueden ver que ya es de noche Y la Namsam Tower, para los que se preguntan, cambia de color todo el día A veces está azul, a veces está verde, a veces está rosada, amarilla, etcétera, etcétera Llegamos hasta el terminal del Arix, que es el Express Train Que creo que en un video pasado también se los mostré Este tren expreso también está dentro del Soul Discover Pass que nosotros tenemos Y tenemos la posibilidad de canjear un ticket para ir desde Seúl hasta el aeropuerto o desde el aeropuerto hasta Seúl totalmente gratis incluido en este pase. Así que este es otro de los beneficios los que, cuales ustedes van a poder optar con este pase. Es un pasaje que cuesta aproximadamente 10 dólares. Así que si siguen sacando la cuenta de cuánto uno ahorra con este pase, realmente cada, cada dólar, cada peso suma. De verdad que sí. sí. Okay. Please okay. go, orange gate. Okay. okay, thank you. Bye bye. Ya estábamos acá en el terminal para irnos a Inchon porque voy a ir a dejar a mi mamá al aeropuerto y me encontré con Cata. Sí, aquí como que me encontré en realidad con la mamá y me dijo si tuvo acaso no será como el youtuber y la onda y es como, o sea, yo hago youtube, pero eh, no sé si se digo a quién se refieren, así que sí, era yo. Muchas gracias. Ahí pueden ver y uno pasa y ahí está el ascensor para entrar al terminal. Vieron aquí ya estamos adentro del metro y ahí está la cata y tengo que ahorrar para, llegar, para volver pronto porque me encanta Corea a mí me <risa> no encanta fe. me encanta Corea, me encanta la comida, me encanta su gente, todo y lo único nomás que voy a cambiar de estación para del ya y es te amo ya, chao hijo mío bye da vuelta el mono, huevón no, yo ya.